Y hola que tal R ranitas del canal, aquí Cabrillo en un nuevo video para ustedes. Hoy estamos en una nueva reacción, si ranitas. Y vamos a ver cómo reacciona Mai frente a una nueva mascota que Trolino trajo a su casa. Así que acompáñenme a ver esta increíble animación y a reaccionar juntos, ¿vale? Así que preparas palomitas, Coca-Cola, comida o lo que quieras. Y vamos con la reacción. Uh. Bueno, ahí empieza. Sindicatura, ok. Así que su canal estará en la descripción. Eras una vez okay. un pequeño perro amarillo que vivía ah, con su okay. Muy feliz. Él movía su colita todos los días. ¡Wow! ¡Mueve tu colita! ¡Wow! ¡Mike! ¡Wow! Hasta que Mueve un día sueño le dio una mala noticia. Mira, Mike, te traigo una ah. sorpresita. Es un gatito. ¿Qué? Oh. ¿Cómo que tienes una nueva mascotita? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Tú eres el culpable, gato asqueroso. Ahora tendré que hacer a Estoy lidiando contigo. Trazaré un malvado plan para hacerte oh, desaparecer no, de aquí, gato asqueroso. Hola. Y así fue como a Mai se le ocurrió la grandiosa idea de coger mucho pescado ¿Qué? y llevarse al gato muy, pero muy lejos de aquí, concretamente a 20.000 bloques de distancia. 20.000 bloques. Y en medio de un oscuro y tenedor. No, Mai, ¿por qué no, dejas no, a ni no, nada no, solo? Mucha no celoso. No bueno, celoso, no no soy celoso, pero no volveré a verte nunca más. Ahora Trolino será solo mío. Pero qué malvado regresando su casa se tomó la sorpresa de que el gato ya lo estaba esperando. Hey, no. Pero qué estás haciendo tú otra vez aquí? Mira, gato estúpido, tú no me gustas a mí y yo a ti tampoco. Pero tengo pescado, así. así que ven. Otra ven, vez se lo va, va a llevar. Pero mal. a se se llevar Muy, pero que muy lejos. Uh. Y esta vez va a llevar al gato a una montaña muy alejada, a 40 mil bloques de distancia. 40 mil bloques, una montaña, no. Esta vez ya así que sí, nunca más volveré a ver a ese maldito gato. como que maldito hacen ni no niegan maldito casa, gato? ¿Cómo la sorpresa de que el gato otra vez estaba aquí? No. <risa> ¿Pero haces aquí otra vez maldito gato? <risa> la caramba y tú enojadas. ¿Podés estar Eh, volar? yo no sé. Mal que esta vez muy enojado, <risa> otra vez se lo lleva. Los no por Pero humano, es que le gusta llevarse lo ¿no? le lleva. Se fue 40.000 bloques al sur, 60.000 bloques al oeste. 70, ¡Oh que ¡Se lo llevo demasiado lejos! ¡Muy lejos de aquí! Y ahí Mike en un oscuro bosque, en lo más recúmpido de la Tierra, dejó al gato... No, por ¡Purecito en la ceniz! Al cabo de un rato, Mike llamó a Altroino por el móvil... Y a ver, el... lo llamó. ¡Tremendo celular, sí, eh! ¿Está el gato por ahí? ¡Sí, acaba de llegar! ¿Por qué, mascotita? ¡Ah, sí! <risa> ¡Pues pon a ese desgraciado al teléfono! se me he perdido! <risa> Se perdió, no <risa> Pobre May, eso te pasa por celoso, eh Wow, ranita, o sea eh, El trollino fue a llevar como que un compañero a Mai Y en vez de estar agradecido Se enoja con él Se enoja con a Zenith? Porque el gato obviamente se llama Asenis Si no lo conoce, pues, pues busquen a Asenis Y ahí sale, es el mismo gato Bueno, eh, y no sé por qué Se pone celoso bueno obviamente sí porque va a querer también al gato y no tanto a él así que tiene que compartirlo pero, pero tampoco es para que se coloque celoso May, eh y aparte se lo lleva lejísimos por allá a dejarlo abandonado pero lo gracioso es que el gato volvía antes que él y, y Mai se enojaba muchísimo y lo volvía a llevar y venía y se enojaba hasta que por los celos se quedó perdido en mitad de la nada y no sé qué. No sé si Prolino lo fue a buscar o qué, pero. Pobrecito Mai. Pero eso te pasa por celoso. Y bueno, Ranita, hasta aquí el video de hoy. Espero le les haya gustado muchísimo, como a mí. A mí me encantó esta animación. Eh, el canal de Sindicatura está en la descripción. También estará mis redes sociales en la descripción. Y la descripción, pues, del video también estará en la descripción. <ríe> y obviamente, claro. Eh, también no olvides dejar tu like, tu comentario, compartir el video con todas las personas bellas, hermosas que tú aprecias, hasta con los animales. Y suscríbete si no estás suscrito para hacer más ranitas en el clan Renin. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós ranitas. Bye.